Carajo. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un nuevo video de Los Recuerdos de Vietnam... No era eso, era de Chang. E. Bueno, recuerda suscribirte, darle like y dejar tu comentario random para que el video se recomiende y compártelo para que lleguemos rápido a los 150 suscriptores y se creen preguntas y respuestas. Ya dicho todo esto, comencemos con el video. Bueno, ya estamos aquí en la experiencia 1 y vamos a sacar los mayores temas de plática que pueda. Bueno, ya encontramos en primer lugar a este sentado medio dormido. Estar siempre leyendo libros es bastante aburrido. Y he hablado tanto que me, se me ha sacado la boca. Pero si en serio eres el último humano, entonces qué remedio. Tal vez debería salir al mundo exterior. Realmente quiero tener una gran aventura, como la escritas en las ficciones. Sería un héroe y tendría un huésped humano también. Aléjate. Aún no confío en este. ¿Cómo puedes hablar? ¿Cuál es tu plan? O ¿Cómo puedes hablar a los dos? Increíble, ¿verdad? Yo era una de esas criaturas oscuras que he visto afuera. Hasta que un día llegué a esta biblioteca y comencé a tener esos intereses en el lenguaje que los humanos habían creado. Fue extraño, pero comencé a mirar esos libros llenos de extraños símbolos e imágenes. Me fascinó que comencé a leer tantos como pude y eventualmente noté los patrones de palabras repetidas e imágenes escritas. Pero fui el único con deseos de aprender. Ninguno de los otros ha tenido el mismo interés de estudiar. Me sorprendí a mí mismo cuando em aprendí a hablar. Sin embargo, estudiar esto ha sido muy difícil para mí. El lenguaje humano, su cultura y su mundo entero me fascinó, sería asombroso si fuese humano. Por lo menos aprendí a ver cuál es la detección de movimiento, pero leer sigue siendo un desafío. Estudiar a nadie le importa, así que vamos con mejorar. Si mi especie fue creada gracias a un experimento fallido que los humanos hicieron, así que naturalmente soy débil. Pero también leí que los humanos solían ser de naturaleza débil hace milenios. Tal vez una criatura con un coeficiente intelectual como el mío pueda dirigir a su especie para crear un nuevo su propia civilización como lo hizo la humanidad entera. Sé que suena estúpido, pero no importa lo que pase, aún así quiero intentarlo. e Intentarlo mejorar porque quiero que los de mi tipo sean mejores. No quiero que mi especie sea condenada. A la fracaso y a la extinción, Ah, quiero ser mejor Humanidad, fracaso, ya todos sabemos que es fracaso, evolución, eso me interesan. Creo que ya viste esos impresionantes cristales de camino aquí Cuando humorismo nuestros cuerpos se disipan dejando atrás solamente esta máscara Luego de que nuestras máscaras caen en suelo, brotan cristales del mismo tipo que los viste en camino aquí los cristales eventualmente se rompen formando nuevas criaturas, a veces unos pocos son diferentes al restos. soy yo uno de ellos. Los que pueden volar y ese tipo grande están más evolucionados que la mayoría, los normales como yo fuimos creando ah, usando ADN de lobos. Porque yo excito tu máscara, ese es nuestro destino después de todo, si la máscara se rompiera entonces nuestros cuerpos volverán. No para unirse. Sin embargo, al tener cuerpos de la si sufrimos daño podemos regenerarnos. Pero si nuestras máscaras se dañan, entonces se mueren. ¿Por qué me estás mirando así? Esta máscara no, es muy dura, no intentes nada estúpido. <risa> Yo lo quiero matar, pero no me deja. Me tientas, me tientas. Humanidad. Ja, eso es lo único que luego de crearnos los humanos hayan desaparecido. ...o simplemente dejaron este edificio y se fueron a otro sitio. No estoy seguro de qué habrá pasado afuera. Apuesta a que vino un T-Rex o una infección y mató a todos. El virus no puede esparcirse aquí, la gente estaría segura adentro. Pero otra gente podría. Leí sobre cuando intentaron destruirnos a todos nosotros, las muestras fallidas. Llegó una gran muchedumbre. La gente sabía que los científicos buscaban una cura para un virus... Por lo que simplemente entraron al edificio. Es decir, entraron al edificio, destruyeron todo y mataron a cada cosa que se encontraban. O al menos lo intentaron. Lo saquieron todo buscando vacunas, cosas llamadas, vacunas y solo las vacunas no me gustan. Pero los científicos no planeaban dárselos a todo el mundo. Solo a un pequeño refugiado de humanos. Para que pudiesen sobrevivir y e no se extinguir a la humanidad. Al parecer fue al revés. O a menos de que estén los presidentes ahí escondidos bajo tierra en un. En un bucle, ¿no? Aquellos arruinaron todo en este edificio, los investigadores no pudieron continuar Y luego nosotros, las criaturas de la TED, escapamos y ahora nos mandamos aquí Grupo refugiado, criaturas de la TED, ya tenemos información, muchedumbre, ya sabemos que es la persona Son un grupo de personas que están intentando robar todo Había gente agrupándose en este edificio, puesto que viene cargando una vacuna y otras cosas Contrataron científicos para crear una vacuna para salvarse ellos mismos. Estoy muy seguro de que llega hasta aquí como sujeto de prueba. Sí, claro, pues ni siquiera me dieron ropa decente. Aparentemente secuestraron a la gente para poder ayudarlos. Sí, y tal vez yo era una persona solitaria, iba caminando por la calle, vi una camioneta, luego me dieron unos helados y luego me dieron un zape, ¿no? Con una cazuela. Por supuesto, al final fracasaron, era exactamente lo que está pasando. Información sobre el edificio, si planeas seguir buscando en este edificio y escapar, tendrás que superar muchos peligros, pero si llegaste tan lejos significa que tienes lo necesario para escapar de aquí. Tienes muchas puertas en este edificio, están cerradas, las puertas son resistentes y la mayoría de ellas tienen códigos de acceso, ni siquiera yo podría atravesarlas. Como en el cuarto que estabas encerrado, intenta continuar. No puedo ayudarte a escapar, pero si tienes alguna pregunta, por favor hazla. Sigue siendo peligroso para mí buscar en este edificio. Piso abajo, dificultad, contraseña, piso abajo. Es solo el primer piso, el que conecta con el exterior. Nunca lo he visto, nunca he estado fuera antes. Dejé en el sitio en que nací, era un entorno completamente extraño. Puede que sea un monstruo, pero sigue siendo aterrador para mí. Algunos de mis amigos fueron valientes y se fueron a la verga. Soy solo un cobarde y un ratón de biblioteca. Te he estado esperando durante todo este tiempo. Aunque eres más débil de los que esperabas, sí, no puedo ni levantar un maldito libro o lanzártelo en la cabeza. Nunca esperé que tuvieras un cuerpo tan débil. No me lo repitas, que ahorita intento agarrar otro libro. <risa> si te vuelves más fuerte, tal vez reconsideré tomarte como un huésped. ¡Me quedo así! De todos modos, el piso abajo de este edificio es el área de investigación. Desorganizado y muy peligroso. Venir. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Bueno, ahora activar esta cosa. ¡Corre! ¡Listo! ¡Oh, shit! Camino muy cerca de él y se había levantado. ¡Hola! Oye, humano, ven aquí. Gracias por visitarme. Esta es mi casa. Bienvenido al Nido de Lobo. Sí, se anota el nombre. Bien, ¿por qué me instala aquí este sistema de ventilación del edificio? Como puedes ver, está en todas partes. Si sí, sabes un poco de localización de respiraderos, puedes ir a cualquier parte. Pero si tienes que viajar más lejos, debes de ir por un túnel de mantenimiento. Yo solo tengo que a pasar a través de un camino oscuro para llegar a la biblioteca. ¿Quieres sentarte conmigo un rato? Sí, aquí No tengo nada mejor que hacer. Tengo miedo de que esto sea un final malo. Tengo miedo de que me mate aquí. Tengo miedo de que me coma aquí. No sé qué decir, ni yo tampoco. ¿Humano? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo escribir algo? ¿Por qué el humano es tan mongolo que no puede ni hablar? ¿Tienes miedo de sentarte conmigo? ¡Sí! Pensé incontablemente lo que podría pasar Cuando entraste, esa cola estaba justo delante de ti Me asusté y temía que te llegara. Vara, yo no tendría oportunidad Qué bueno que no pudo atraparte Puesto que después de todo eres más pequeño que yo, mis esperanzas fueron destrozadas. Bueno, lo admito, no te quedes mirando de esa forma. Sí, sí me voy a quedar mirando con esa forma. ¡No confío en ti! ¡Sé que vas a terminar traicionándome! Si quería ser más fuerte y escapar, solo podría confiar en el humano encerrado ahí. Tú. Quería ver el colorido mundo afuera. Quería ser un excelente humano, no un monstruo de látex. Pero no puedo salir de aquí, el edificio está bloqueado. Aún soy demasiado débil. El temor a lo desconocido, el temor a intentarlo, el temor de dar en primer paso. Lo he pensado mucho, últimamente, pero ahora que tú estás aquí, debo enfrentarme a la realidad. Sin un excelente huésped, solo con mis fuerzas no puedo hacer crecer mi raza. Solo soy un pequeño y tonto monstruo de látex que ha decidido fracaso desde su creación. No importa cuán fuerte sean mis huéspedes, seguiré siendo frágil después de todo. Humano, tú tú tienes tu propio objetivo, ¿verdad? Sí, tengo un objetivo. Sale, observa y ve el mundo exterior. Por favor, continúa y sal de este lugar. Gracias por acompañarme gracias por escucharme. Es muy triste, pero me vale madre. <risa> ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Ya no está el maldito! Un libro muy grande y pesado, es bastante diferente a las proporciones de los libros de alrededor. ¿Ya no está? Ah, está ahí. Está ahí. Me acabo de dar cuenta que cuando pida esa cosa es como si le avisaras a puro que estás por llegar, ¿no? Ya que la última vez que lo estuvimos molestando dijo que lo podíamos detectar si pisamos esa cosa. Pequeño etente, escucha, regresa, no toques al humano. Sé bueno y vete. Ok, adiós. Todo está bien ahora, humano, aunque ese cachorro no puede transformarte. Estamos cerca del cuarto generador, vamos juntos, o ¿no? menos, aunque será difícil, pero estaré contigo. Aquí vamos. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me viste en los respiraderos, vine por ahí, por supuesto, es agotador. Sin un hueso toma mucha energía moverse. Ahora estoy muy cansado. Ay no, no, no, no, no, no, no le puedo decir gracias. No le puedo decir gracias. Le tengo que decir gracias y no preguntarle eso. Gracias por salvarme. Ahí está, de nada esto. Bueno, ya salimos de ese lugar del tiburón. Puro emite sonidos de ronquidos. Despertarlo. Toca las orejas de puro. ¿Mm? ¿Mm? Ah, me quedé dormido. Estaba realmente cansado de escalar por esos tubos tan pequeños. Es muy caro aquí, no puedo evitar tomarme una siesta. Espera, ¿eso es agua o sudor? ¿Qué pasó mientras dormía? Me atacó un tiburón y casi me mata. Eso pasó. ¿Eh? eh ¿En serio? ¡Pero si no dije nada! <risa> es difícil de imaginar lo difícil que fue, pero ahora estás a salvo, ¿verdad? Es extraordinario. Tal vez no eres tan débil como pareces. Eres genial. Gracias por las alabanzas, pero no. Está temblando, ¿estás bien? Parece que tienes frío. Después de todo, apenas si sí, tienes ropa. Sí, ni siquiera eso tengo en el juego. ¿Quieres descansar un rato? Mi cola es muy cálida. Sí. Hola. ¿Qué tal? Tengo miedo, pero aún así te molesto. Eh, no, no me hagas nada por favor No, no, no, no, no te hice nada a ti Así que no me hagas nada Puro cierra sus ojos con somnolencia eh, Toma, toma, toma, toma No, no, no, no me hagas nada Yo solamente te estoy molestando Y me levanto mejor Y cae dormido nuevamente No quieres molestarlo Te paras y pones su gran cola en su lugar Bueno, eso era todo y sigue despierto, ¿por qué no te duermes? No quiere venir conmigo Ven ya Ahí está, ahora corre No mires atrás, no mires atrás Ahí está Listo Ahora vamos a poner la contraseña mágica Una, dos, tres Cuatro Algo se abrió, una pantalla Hay ah, algo de información desplegada en esto en sistema de energía se apagó hace 6 horas Debido a factores o ataques externos Por favor, intente repararlo lo antes posible Causas potenciales de accidente Óxido, mal contacto, gusanos Aunque no entiendo cómo es que los gusanos pueden hacer eso Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Oye, te voy el sistema. El sistema ha estado en funcionamiento durante 1710 días. Gracias. Cinco años. Cinco malditos años en este edificio ha funcionado con energía interna. ¿Qué pasó en esos cinco años? ¿El cable de alimentación fue cortado o fue abandonado? Esto no puede ser verdad. ¿Por qué? No cre querías creer que las ruinas debajo de ti eran reales, pero... Siempre supiste que probablemente ese era el caso. Simplemente no querías aceptarlo. Pues es verdad todos se fueron. Todo me excepto tú. No sabes si quieres seguir. Pues después de todo ya no queda nada fuera. Puede que hayas sobrevivido al estallido. Pero quizá la muerte sea una mejor opción que una vida en solitario. Inmenso vacío, miedo irreprimible y desesperación abrumadora. La pérdida de propósito y el significado en un tanto corazón ahogado tenía indecisión. Voy a volver. No tiene sentido regresar ahora, aunque tampoco tiene mucho sentido continuar. Pues me voy. Vamos a ver si cambia. O si hice algo mal. Oye, soy yo. Te seguí detrás de ti. Humano, por favor, espera un minuto No confío, no confío Es hora, tengo algunas palabras que necesito decir Ya no puedo seguir, necesito enfrentarlo Gracias por venir, humano Esto cambió Gracias por, ser el, ti por el tiempo que has gastado conmigo Por quedarte tanto con un monstruo solitario Pues sí, ¿qué más tenía que hacer? Los humanos verdaderamente son excelentes criaturas Humano, he decidido continuar contigo, digo todo el tiempo hasta que lleguemos al mundo exterior quiero estar contigo. Nunca he tenido suficiente valor para explorar el área siguiente, pero ahora he cambiado de opinión y por ti y por mí mismo necesito dar este paso. Humano, eres por darme confianza, si estás tan decidido en un ambiente tan peligroso entonces yo seré, no seré un cobarde. Ya sé que te lo he dicho, pero Puro siempre estará contigo, incluso si no soy humano, entiendo la soledad. Ya, ya no pensaré en el problema del huésped. Después de todo ahora el mi amigo, es decir, cuando no era tu amigo me mataste, me comiste, me hiciste de todo, y cuando soy tu amigo ya me perdonas, ¿no? Vaya egoísmo. Lo diré de nuevo, gracias por darme confianza, no confío en ti. Incluso si el mundo exterior está completamente destruido estaré contigo Puede que seamos el último par de criaturas parlantes en todo el mundo No creo que seamos el único, los únicos Porque apuesto a que algo va a hablar en el siguiente, ¿no? Perdóname por pedirte algo tan irracional Pero en serio quiero tener una aventura con un amigo De verdad no soy tu amigo, solamente te estoy usando para poder escapar de aquí, ¿sabes? Vamos juntos humano, no te arrepientas Puedo ir contigo si sí, no tengo nada mejor que hacer Vamos eh, Aquí no hay salida Salta Ayúdame ¿Y cuándo vas a... Eh, ¿Cuándo vas a empujar la caja? Un foso ¿Cuándo vas a empujar la caja? Ah, ya. Sígueme. Ok, te sigo. Bueno chicos, aquí termina el video. Les dije desde el inicio que solamente iba a ser plática. Y solamente iba a hacer eso en este video. Así que el video se dividirá en dos partes. En la siguiente parte va a durar un poquito menos. Ya que llevo como 45 minutos de grabación. Y realmente no quiero estar más tiempo aquí. Haciendo lo mismo una y otra vez. Pero bueno Recuerda suscribirte, darle like Comentar algo random para que el video se recomiende Compartirlo para que lleguemos a los 250 suscriptores Y por supuesto Unirte a mi Discord Que ahí podemos ver el avance de preguntas y respuestas Y solamente iré mi frase típica Y adiós que están haciendo pero que